Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. En verdad no saben cómo lo hicimos. Ellos no saben de dónde salimos. Desde cero, pero con los míos. Si me hago mío va a ser con los mismos. Yeah, mi momento está por llegar, que no me puedes esperar, que todos mis shows se tienen que llenar, que para verme tienen que pagar, van a pagar. Tú el que no la dio la va a tener que dar, la van a dar, se van a llenar. No movemos solo, esto es orgánico. Desde que salimos sembramos el pánico. No nos detienen ni con ritos satánicos. Dios bombardea bendiciones, lo tuyo no es válido. Le frenamos y se quedan con rostro pálido. Pa los enemigos frozen, pa la baby cálido afuera está lloviendo pero todo eso es bendición un saludo cordial a todo el que es su cumpliendo el sueño americano así como yo decía están los ojos de mis enemigos están puestos para mí lo hicimos sin brincar procesos el trote cogí después del sacrificio dice la gloria es pa mí La like me he puesto pa esto Cogemos la reforma Represento al inmigrante que no se conforma Si se quiere se puede entonces se rompen en las normas Soy el final, soy otra cosa Conmigo no hay forma Ya yeah. No hay forma No hay forma mm. Rose John Gottes. You feel me? From UK From UK Ey, Ey, te monto la neta, Ey, Ey. From UK, estamos abriendo la puerta, Ey. En Argentina, sos un capo, se te respeta, Ey. Mi ama homie controlando todo el planeta, Ey, Ey, Ey, Ey, ey te monto la neta, Ey, Ey. En UK, abriendo la puerta, ey, Hello, ey En Argentina sos un capo, se te respeta, ey yes. Mi ama me controlando oh, todo el planeta mami, Eres conmigo porque yo me veo nice my Money over bitches on my mind I make you money every time Gorilla glue, fumamos bonsais no nos superamos y ellos se nos ve. El progreso de lejos se ve complejo de Teodoro no quieren ver Como calla y tú el juego lo pasé El, que el enemigo lo siento Chuque cabezo pero sin más necio Demo el guante en sí. mi cabeza tiene precio Soy el plat, llámame la conexión G. No way, Lil Wayne, Hamili, Bruce Wayne En el arte de la guerra un sensei Tú estás sonando porque no se me ha dado el break I'm... Ey, ey, loco. te monto la neta Ey, hey. ey, from UK, estamos abriendo la puerta ey. En Argentina sos un capo, se te respeta, ey Mi ama me controlando todo el planeta, ey. Ey, ey, ey Te monto la neta, ey, ey. From UK, estamos abriendo la puerta, ey. ey En Argentina sos un capo, se te respeta, ey Mi ama me controlando todo el planeta, ey Nosotros somos los que tenemos el control de este lado Somos los verdaderos rookies ASB, no, John Gotti, no no no, no, no, no, no, andamos andamo no, busy, no, busy, no, andamos busy, busy. no, en no, no, no, crisis, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oh, siempre andamos bici, Tommy, trending, obligado mirando código que no han tirado Usando a que ni se han sacado Nosotros somos la para de este lado Donde me mencionan, hay par de mami, mami están Rebotando, en su pilami Ella no mueve duro, pero encima tiene tatami No fuimos a Chile, quiero mi palo mami No tengo cojones, tengo 12 meses Me quedo con esto, si me apetece Malte 13, tan en mala suerte Ven tú, para que me lo beses Musicalmente somos un problema, porque no me quiera que se llene de demás Mi bolsillo últimamente con es Después porque la mala... Vida la, la saqué para afuera. Se fue, se fue, se fue. Ustedes se van, van. Se dieron cuenta que ustedes no están. Desde cuando un marinero le fronte a un capitán. Somos la nueva ola y tienen que respetar. Me que les pese, estamos burlados. Empezaron de primero, yo les paso por el lado. Yo soy Guillermo, pero me busco guillado. Haciendo not, que los not, ojos vienen lado No estamos a peli busy, andamos bici. Estamos bici, bici. Siempre andamos bici. bici. Que salimos, yo no cuento en crisis crisis. Para de you no, take it easy. No, tamo, Prendamos bici, es que no estamos en gente. Just make money, no friends. Nosotros estamos imputos a hablar con palos musicales, si no, no hablamos.